En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o pueden hacerlo también en www.naturhaus.es. Tengo yo mucho gusto en saludar en esta semana, semana falsa, como dije ayer, para los madrileños, porque solamente tiene tres días laborables, a mi buen amigo y querido y apreciado compañero en Barcelona, Eric Encinas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eric, ¿qué tal estás? No sé si me escuchas. Muy buenas noches. Muy buenas noches Eurico, un placer como siempre estar con, contigo y con, con tus espectadores. Oye, un placer, me voy a, pues luego me dicen no sé qué de la ventana, es que es verdad que a veces no, no me fijo, además si miro la cámara no puedo mirar al monitor, esto es en clave interna, ustedes no se preocupen. ¿no? ¿Qué te iba a decir, Eric? Cuéntales en Román Paladino en un minuto a nuestros espectadores que a lo mejor no sigan el trazo fino diario de la, de la actualidad política que tiene que ver con la comunidad catalana, aunque lógicamente pues esa actualidad que nos afecta a todos, sobre todo por el agravio comparativo que supone que una señora, por muy presidenta o expresidenta que haya sido del Parlamento de Cataluña, es decir, de la Cámara Legislativa Regional o Autonómica de Cataluña como prefieran, que está condenada en firme, que tiene una condena en firme por corrupción, por trocear contratos en fin, se lo hemos contado a ustedes 15 o 20 o 20 veces pues siga chuleando la justicia y siga negándose a abandonar el escaño y no está claro todavía si sigue siendo presidenta en funciones o expresidenta o presidenta pero poquito porque la vicepresidenta ...tuvo que ocupar su... Es un lío de tres pares de narices. Háganla ustedes y ya verán qué pronto tienen encima. Hacienda, a la justicia y al sur corda, Eric. Sí, realmente es surrealista todo lo que ocurre en Cataluña. Lo que ocurre con esta, bueno, con esta corrupta, porque lo vamos a decir, tiene una sentencia ya en firme... Eh, ...bueno, casi en firme, que es condenatoria de cuatro años y medio de prisión y trece... Eh, donde no puede, donde está inhabilitada, pues ahora con la, la Junta, ha sido la Junta Electoral la que ha eh, retirado su escaño, pero ella se niega a abandonar eh, ese escaño que ya no le pertenece, porque se dan todas las características para que ya no siga. Es más, eh, mantiene la escolta, una escolta fuerte a su alrededor que la acompaña a todos lados. Es decir, que se niega, se niega a ceder su puesto pese a una condena. Ya digo que el Parlamento de momento se negaba a quitarle el escaño porque esperaban una firmeza total, pero vamos, hasta ahí por parte del Tribunal eh, Superior de Justicia de Cataluña. Y además esto llega cuando también la Comisión Europea ¿no? eh, pues ha hecho una alerta, ¿no? por ejemplo, de que bueno, se ha propuesto ¿no? a los Estados miembros de que castiguen más la malversación, ¿no? porque también por la que fueron... Eh, condenados los golpistas catalanes, ¿no? Es decir, que, que, que realmente es todo un experimento a nivel judicial lo que está ocurriendo en Cataluña y que tenga que ser la, la Junta Electoral al final la que ponga orden a, a este tema, ¿no? A este Así tema es. que... Uh -huh. No, perdón Eric, no, te decía, habíamos comentado ya en el bloque anterior el asunto de la Comisión Europea, pero te me has adelantado porque te iba a preguntar por la escolta. ¿La escolta de quién de quién depende? no? Parafraseando a, al compañero de Radio Nacional, o, o mejor dicho, la respuesta que le dio Pedro Sánchez al compañero de Radio Nacional, la Fiscalía de quién depende, la escolta de esta paisana de quién depende, de la Consejería de, de Interior o de Gobernación, no sé cómo se llama en Cataluña. Pues, pues sí. eso, Pues y, y por qué tienen que, tenemos, es decir, todos, por tanto, que seguirle pagando, a, a, una, a una paisana, vuelvo a repetir, porque es que si no me va a traicionar la cabeza y la voy a liar. A una paisana, ¿por qué tenemos que.? Que ha delinquido porque tiene sentencia firme, por tanto es una condenada, condenada expresidenta, condenada entre comillas, no, condenada por la justicia, ¿por qué tenemos que seguir pagándole la escolta? Algo tendrá Así que ver el señor Aragonés, aunque luego creo que esto está teniendo unas derivadas que del Ebro para abajo a lo mejor se nos escapan o nos dan un poco igual, pero que son relevantes para la política catalana porque tienen una bronca ahora mismo monumental entre Esquerra y Junts, esta señora, por si alguien se me ha perdido otra vez, es de Junts, de tres pares de narices porque estamos a 23 días ya 24 días de unas elecciones en Cataluña municipales muy importantes. Efectivamente, bueno, la, como bien has dicho, la seguridad de esta señora, que la mantiene todavía a día de hoy, pese a estar condenada, depende de la consellería de interior, son mozos de escuadra, agentes del cuerpo de los mozos de escuadra y, por lo tanto, van armados. Eh, no es seguridad privada, como bien, como bien has dicho. Y bueno, esto ocurre, esta, esta retirada del escaño ocurre eh, en un panorama, como también has apuntado, en un panorama electoral de pre-campaña, que evidentemente Laura vos ras, Quiere usar a nivel de víctima, ¿no? Quiere, pese a estar condenada, quiere ser la víctima de que le quitan el escaño, ¿no? Y utilizar eso eh, para esa guerra que tienen con Esquerra, ¿no? Para quitarle votos e intentar que, que, que, bueno, que tenga un mejor resultado de Junts en Cataluña. Está claro. Eric Encinas, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas dedicado esos se, se le ha escapado ahí el, el se nos ha escapado el móvil. Ni se notado. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. Cuídate mucho y te envío un, un abrazo, Eric. Un abrazo y a la mesa. <risa> Gracias, Eric. Sergio vez usted esto se lo conoce muy bien porque les ha tenido que sufrir durante, durante una época de su vida. Es pues impunidad sí. absoluta. ¿no? Exacto. Se creen. Eh, hay una de las cosas que siempre hace, eh, es sobre todo el independentismo, nacionalismo y golpismo en general, es que se cree que las instituciones son suyas. Mm. Y todos les pertenece. Y siempre son víctimas. Nunca son culpables. Pueden hacer absolutamente lo que les da la gana. Lo vieron reflejado en el señor Dios de Pujol y en la eh, antigua CIU, uh -huh. es ahora este partido que deriva de esa antigua CIU, donde controlaba todas y cada una de las instituciones, cada uno de los ayuntamientos y todos sabemos perfectamente que, por ejemplo, eh, la señora Ferrusola, la mujer, de Jordi Pujol eh, tenía que eh, estar por delante de todas aquellas obras que se ejecutaban en, eh, en Barcelona, en Cataluña en general. ¿Eso qué se deriva? Bueno, pues si teníamos ese partido que actuaba de esa manera, ojo, donde tiene gente condenada de su familia, eh, luego lo vemos, eso cómo las instituciones han ido derivando, son la misma gente, han cambiado de nombre de partido, pero las actuaciones son las mismas. Aquí esta señora, que tiene una situación donde... Eh, donde, donde, donde eh, hay una condena, donde sabemos que está eh, eh, atroceado diferentes tipos de contratos para poder dárselo a determinadas Era personas. Era para un amigo, como un chiste, es eh, para un amigo. Claro, eh, un amigo que además un, con lío de faldas. Eh, bueno, la situación, no, no, es que es, la situación es, no es, es morrocotuda. Eh, que quiera culpar a los demás, bueno, pues eso es la, la, la caradura de creer que las instituciones son suyas y esconderse detrás de eso, del nacionalismo, independentismo y golpismo. Fran, yo de mayor quiero ser puyol, compañero, porque joder, macho, ¿cuántos...? No, cuántos, no, el viejo, el viejo. ¿no? Los hijos tampoco les va mal. Los 200 que, que tenía, ¿no? Ah, es que ha dicho, ha dicho bravezo lo de Marta Ferrusola. Esta tenía hasta la contrata o tenía algo que ver hasta con el césped del Camp Nou, ¿no? Sí, sí, sí el césped del Camp Nou. Que fue un desastre. La Biblia... La Biblia de que peor está el del la Bueno, pibia, ya bueno, estamos, ya está. Ahora estamos ya está. con el del carnau que bastante peor la, está Ahora peor. te doy la palabra. Las Biblias al otro lado de la frontera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero no solamente se cree que las instituciones son suyas, sino también el dinero. Sirve no todo, que no que voy que... Decir, trocear, trocear Trocear un megacontrato en, en, en varios contratos para que se los adjudique a una persona. ¿no? Yo creo que hoy la, la Junta Electoral Central ha estado magnánime. Se ha venido arriba, ¿no? Ay, lo de, lo de Isabel Rodríguez, ¿Eh? que no se nos escape. Ahí es donde iba yo. No se yo. Isabel Ahí Rodríguez. Ahí te han, han animes, se nos ha venido como frascuelo en las ventas, y arriba. Anda, se nos ha arriba, arriba. ¿no? Y, ha salido Chiqui Montero a decir que cada que los periodistas le preguntan. Claro, claro, y qué le van a hacer los periodistas. Los son periodistas, no comisarios políticos, como los que citaba aquí hace un rato Paco Cecilio del Plural o, o el otro, no recuerdo. El, ¿vale? diario, el, di, el diario. El diario, el diario, diario, diario, diario es, punto es punto ¿no? Punto el punto es, ¿no? Claro, ¿qué van a hacer los periodistas? ¿Por qué le pagan a los periodistas? Por Señora, ¿por qué le pagan? ¿Por qué Hola. le pagan a usted? Sentiría ah. por hacer política. Algunos por hacer propaganda del régimen. ¿Eh? Entonces, bueno, por lo que yo decía, que se ha venido arriba a la Junta Electoral Central y ha percibido a la portavoz del gobierno y la, la va a proponer para sanción. Recordemos que Pedro Sánchez, el primer presidente de la democracia española sancionado por la Junta Electoral Central. Es verdad que, que con una minu, minucia, pero creo que han sido en dos ocasiones la que los ha, lo ha sancionado, ¿no? con lo cual, bueno, pues, pues otro récord. Otro ¿no? Contentos tenéis Contento tiene que estar. Y bueno, y, y al margen de, de lo que comentábamos, de la, de la portavoz portavoz, que es, es vergonzoso, ¿no? Las declaraciones que han hecho hacia el gobierno diciendo, claro, es que si, si un periodista me pregunta por el PP, pues tengo que responder, sí. Hay muchas maneras de responder y usted debe saber cómo ha de responder. O sea, haciendo un mitin político de cualquier forma, puede abordar cualquier pregunta que le responda eh, cualquier profesional. ¿Eh? A partir de ahí, pues eso, lo que comentábamos, ¿no? Al final, claro, si la señora Borrás no se quería marchar, pues la Junta Electoral, eh, eh, pues tiene que, que decidir y tiene que echarla fuera. Tiene que echarla fuera, las instituciones no son de ellos, las instituciones son de los españoles, de los, son la representación de los españoles y ellos son meros representantes de los españoles y cuando ellos traicionan al pueblo, roban, etcétera, y un juez lo pone de manifiesto y lo rubrica en una sentencia, se tienen que marchar a su casa, tienen que entrar en prisión por mucha nieta que tengan, por mucho jiji, por mucho jaja, por mucho que me quiten la malversación, por mucho que me quiten la sedición. Te han pillado, como vulgarmente se dice, con el carrito de helado, pues te quedas sin helado y sin carrito. Y ahora pierdes todas las, eh, todos los beneficios que tenías por tu cargo. Y el tema el tema que se ha puesto sobre la mesa de las escoltas, pues yo creo que Marlaska, con C, que lo de K te lo pusiste porque te daba vergüenza. Marlaska, va a sobresalir. No usted con tanto? Claro. Marlaska no es con sabía. C, no es con K. ¿Eh? Eh, ¿Y toma, se lo puso? To, toma nota, toma nota Marlaska, eh, pásale la minuta de, de las escoltas, porque eh, los mozos de escuadra también los pagamos los españoles. Así es. ¿Eh? Es también los no pagamos los españoles, así que... Hoy... Pasan la minuta. Paco, una derivada y no menor de este asunto. Yo lo que me pregunto siempre, lo que me hago cruces es por qué esta tropa, esta peña, que diría un castizo, ¿por qué esta peña nunca les llega una carta de la AEAT? Como les puede llegar a cualquiera de nosotros. Joder, no. Me, me, me, va, hombre, vamos a ver. Eh, yo, desde. A ver cómo lo digo con mucho cuidado, que no quiero enfadar, y algún amigo, y algún amigo tenemos. Eh, dice, no, bueno, pues a mí que me demuestren. No, no, no, si no falta que le demuestren nada. Lo pueden presuponer. Lo llaman estimación objetiva o subjetiva de bases imponibles dicen usted no tiene nada a su nombre come de la caridad de la suegra de su mujer o del novio o de, o de sus hijos que le invitan o la madre que parió a paneque pero yo le estimo a usted 100.000 pavos todos los años ATPC perdón eh, como, diría un castizo también a esta gente nunca les llega y les salen áticos por todas partes mejor, y les sale dinero mejor porque lo controlan ellos mismos Puede ser, hombre, puede ser, puede ser, me puede imagino. Puede ser. se modifican las leyes como hicieron en, en, com hicieron en Andalucía? Por lo que se va a ir de Rosita, el marido de la exdirectora general de la Guardia Civil. Bueno, ejemplo. no sé si se va a ir de Rositas pero Perdona, Paco. No, no, simplemente Estamos que... cortando todo no, lo No, no, sí, sí, llevas una noche, Eurico, vaya No, mucha no, y Fran también. Yo también te corto de vez en cuando. Esto de la confianza... Don Francisco Cecilio, por favor. Gracias. No, yo lo que te quería decir es que probablemente sea, porque lo controlan ellos mismos y lógicamente no van a ser tan tontos, de es mejor... En, eh, meter mano o atacar al que les ataca a ellos, a, lo que, a los que ellos consideran enemigos, que a sus, que a sus propios correlegionarios. Es que eso es evidente, Eurico, no puedes esperar otra cosa de esta gente. Es una pregunta retórica, pero me ha tu opinión. No, pero esa, esa es mi opinión. Que hay un montón de gente que ha visto una manera de vivir de todo esto del independentismo y que por otra parte les va de maravilla. Tocarlos paz. Y, Ay, no, no, no. No sé si habías... y hablando del césped del Carnot. Eh, en el Bernabéu lo que va de temporada creo que la han cambiado ya seis, siete, hay quien dice que hasta 13 veces. Así que no nos metamos. Sí, sí, no te, no te rías, Sergio, Ay, sí, sí, que están haciendo. No. Sí, sí. <risa> <risa> sí. Carlos Paz. Es todo de chiste, como decía Eric Encinas. <coughs> perdón, eh, o son, es de chiste muchas de las circunstancias que suceden en Cataluña relacionado con la política. Que la Junta Electoral haya retirado el escaño a esta señora es lo más lógico y normal. Pero ellos son capaces de darle la vuelta y efectivamente hacerse la víctima. El victimismo da muchísimo rédito. Las feministas han vivido el victimismo y los nacionalistas son los grandes campeones de estas líderes. Hay un trasfondo de eh, que el partido más votado en estas elecciones, el 28, va a ser Esquerra. Están muy nerviosos los de Junts y por ahí se explican otras cosas. Decía... Se ha dicho aquí, decía Sergio, que eh, se creen que pueden hacer y deshacer. Es que hacen y deshacen, se lo creen porque lo hacen y no pasa nada. Las consecuencias son enteramente mínimas. Y en el fondo, en el fondo, porque al final habrá que decir que ellos se sienten los legítimos catalanes. Los demás, lo, el catalán que ha optado, porque Cataluña siempre se ha hablado indistintamente dos lenguas, es una eh, zona de España, una región de España enteramente bilingüe. Eh, sí. Pero pareciese que el español, el, el catalán que ha elegido el español como lengua ellos dirán vehicular, como lengua para expresarse, para rezar, para hablar con tu madre eh, eres menos catalán pues es exactamente igual de catalán aquellos que hablan catalán como aquellos que hablan español como aquellos que hablan, manejan las dos lenguas indistintamente eh, y por supuesto si eres catalán y no eh, asumes los postulados del independentismo y del nacionalismo, pasas a ser o un catalán de segunda o directamente no eres catalán, esto es la situación que muchos, por decir no todos, pues no decir todos los gobiernos de España han transigido y han mirado a otra parte cuando esto se ha ido construyendo. Sergio, esta pregunta es de trazo fino... ...y para un político que eres tú... ...papel del PSC que me interesa a mí mucho... ...en todo este asunto... ...la frase no es mía siempre cito la, la fuente... ...Pilar Castellano suele repetir que... ...si el PSC no hubiera asistido, ...por supuesto no hubiera pasado nada... ...pero si el PSC no hubiera asistido nunca... ...los independentistas no serían... ...no tendrían ni la décima parte de la mitad... ...de la cuarta parte de la fuerza que tienen ahora... ...ayer creo que tuvieron un pleno... ...donde estuvieron horas mareando la perdiz... ...a ver cómo diablos cambiaban, por haceros lo corto... ...cómo cambiaban el reglamento... ...para bueno para que se cumpla la ley... ...pero que ellos tampoco se sientan desairados... ...es la historia siempre ejemplo del PSC... ...y lo que a muchos analistas libres como a mí... ...nos lleva a decir, bueno, el PSC y el PSOE... ...que ya hace muchos años que han dejado de ser... ...un partido constitucionalista... ...en el caso del PSC, si es que alguna de lo fueron... ...o si os gusta, lo de constitucionalista... ...que cada vez me gusta menos... ...un partido demócrata y democrático... ...lo digo yo. Eh, sí, es importantísimo cuando se hace la lectura... ...y análisis de la situación catalana sobre la política actual es la historia del PSC absolutamente de acuerdo es el partido que realmente ha traicionado el constitucionalismo la democracia y el españolismo ¿por qué? Eh, porque siempre se ha disfrazado curiosamente, y eso hay que recordarlo, se ha disfrazado de PSOE felipista. Siempre ha intentado disfrazarse de un eh, PSOE unitario, de un PSOE que quiere la unidad de España, que defiende el derecho de los trabajadores y con eh, una relación muy cercana respecto a lo que era la industria catalana. Hoy ya muy mermante, recordemos casos como el de Nissan, que cogieron las cosas y se fueron. Eh, y por no hablar de otras empresas que conozco bastante bien de ahí, porque además pertenecía una a, esa, a una de ellas no pertenecía ahí, eh, como bien ella. sabe y, y que bueno. está pasando por unos momentos muy duros eh, ¿qué, ¿qué sucede? el PSOE tenía ...una implantación muy potente... ...en los ayuntamientos que estaban alrededor... ...de lo que era el... el cinturón de Barcelona... ...el cinturón rojo... ...llamado por eh, la presencia que tenía en muchos municipios... la el, el, el Hospitalet... Exacto... ...y donde trabajaba... ...había mucho trabajador... ...de la construcción, de la industria, etcétera... Eh, ...esos... Eh, ...bueno, pues hemos podido ver cómo... Eh, ...utilizaron esos votos... ...para el PSC para poder eh, trasladarlos y apoyar siempre las teorías del independentismo. Siempre han traicionado, el, los, eh, el PSC ha traicionado a sus votantes. ¿Y cómo lo ha hecho con lo que comentaba anteriormente? Que era, el PSC siempre que tiene unas elecciones, tanto sea regionales como nacionales, coge la bandera de España, se la pone a los hombros, sale diciendo que va a defender las, la Constitución y el marco normativo que nos hemos dado de convivencia a todos los españoles. Ahora sí, una vez ya llega la institución, si te he visto no me acuerdo. Pero le sigue funcionando, Fran. Iba a decir un taco. Lo, es que le sigue funcionando. Creo que le funciona, ¿no? Lo tenemos ahí que están a punto de, de asaltar la alcaldía de Barcelona. Están a, a, a un están chesquillo. A Ayer a un me decía Fidalgo ¿no? que él sigue viendo a Colau, pero pero por muy poco, por no, muy poco. Hay que recordar que el, el ayuntamiento de Barcelona está ultra fragmentado. Sí, Con 10 eh, concejales diez sí. Puede puede uno ser alcalde. Sí. Sí. O sea, sí, esa sí. es la, la situación. Sí, bueno, yo creo Hasta que Eva Esa se dio o, la circunstancia. Bueno, Daniel Sirera va a ser el mayor, o, más votado, seguramente, sí. ¿no? Yo creo sí. que, que esa es la circunstancia que se dio en el primer gobierno de, de Ada Colau creo que fue bueno digamos inmaculada con la o, aunque no le guste no, pero pero sí que está ahí a un tris, no y en la propia y en la propia comunidad autónoma eh, bueno el ínclito de ella también tiene una cifra bastante interesante no lo cual le puede complicar al, al nacionalismo eh, más, eh, más robusto o sea me, me refiero a Ayus por sí que es el que ha, ha controlado el gobierno de, de cataluña en todos estos años que de los cuales tenemos memoria histórica los que estamos los que estamos aquí eh, le puede le puede complicar la, la continuidad del, del gobierno, ¿no? Bueno. Le, puede, le puede y eso eso desde un punto de vista de, de cara, pues claro ahí lo que tenemos que buscar es la interpretación nacional, le tenemos que buscar la interpretación nacional, ¿no? Y a ver a ver cómo funciona, pero ellos están con la, con la intención de que se quedan con, con Barcelona por lo menos. Esta mañana escuchaba y nos vamos a publicidad y ya invocamos, eh, des, después del último corte, invocamos media hora que nos lo vamos a pasar bien. Por, por, el, por el nombre que tengo que nos vamos a reír en la media hora que nos queda 35 minutos. Escuchaba decir a un comentarista, a ver cómo lo digo bien para que no se me enfade ningún amigo periodista catalán, a veces el supremacismo profesional, lo he dicho bien, de, de algunos periodistas catalanes que moran en Madrid desde hace muchos años es la leche y el desprecio con el que tratan a todo lo que no tiene que ver con tal, bueno, se lo hago muy corto era un debate en una cadena de radio generalista yo pues cojo el coche a primera hora, me voy a periodista digital, y vas aprovechando el tiempo y el coche, hoy es mucha radio porque vas absorbiendo muchos datos de la actualidad y opiniones de distintos compañeros, a veces salto empiezo por Onda Cero y después me voy a, a la tertulia Carlos Herrera y, y voy así de la cadena SER y, y medios del trichavito, me, me la tengo prohibida ya, a menos que esté como ayer, Isabel Díaz Ayuso. Entonces, había un comentarista que mmm, al final ha terminó riéndose de Castilla-La Mancha, de los castellano-manchegos, Ha ninguneado a Paco Núñez, al candidato, un buen amigo, le enviamos un abrazo, a él y a su gente, al candidato del PP eh, para la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero el tipo estaba poniendo en valor el lío del, de la alcaldía de Badalona y el lío de la alcaldía de, de, no sé, municipios respetabilísimos. Pero decías, ¿hasta qué punto? Y claro, no es de extrañar, y esto, y vuelvo a citar por segunda y última vez a, a Pilar muchas veces, claro, digo, pero como claro, si para nosotros que somos catalanes, tú eres de Barcelona y aunque llevemos muchos años viviendo en Madrid es doloroso, pero claro, no es de extrañar que a veces el paisanaje en Madrid y en el resto de España esté hasta las narices, porque parece que todo está, igual que hace 30 años para un redactor jefe, la agenda de Nacional era más de la mitad de las noticias del País Vasco. Todo era el País Vasco. Y la cale borroca del fin de semana, y el PNV, y qué ha dicho este tío del PNV, y se ha tirado un, un, un tal, el, el de Batasuna. Ahora todo es, todo es Esquerra y el lío que tienen los de Esquerra, con los de Junts y tal, joder, ya les gustaría a los castellanos manchegos y ya les gustaría tener a los castellanos leoneses o a los andaluces tanta presencia esto es una reflexión que hago yo, que hago yo en voz alta, pero, pero bueno, eh, 30 segundos Sergio, me voy a publicidad y. Eh, bueno, tan fácil como que eh, eso es porque le interesa especialmente a Pedro Sánchez si no le interesa a Pedro Sánchez no se hablaría de esos temas. Y actualmente, ¿qué se está haciendo con los medios de comunicación? Utilizarlos como armas arrojadizas. Ver la anécdota y transportarlo a la categoría. Sin hablar, obviamente, de otras comunidades que lo están haciendo pésimas. Por ejemplo, y finalizo con esto, Valencia, que tiene una situación que es lamentable. Patética. Luego empiezo por ti, Carlos, que te doy un turno de palabra. Último eh, corte de publicidad y regresamos enseguida y nos reímos media hora, la que nos queda, 35 minutos, de la izquierda madrileña. Nos reímos con talante democrático como ellos, pero, pero nos vamos a cachondear un ratito, porque lo merecen, nos lo vamos a pasar bien, no, no se lo pierdan.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 Bueno, hemos pasado recientemente por una etapa dura y dolorosa que aún no hemos olvidado y que nos ha tenido recluidos, secuestrados en nuestro domicilio, pues más tiempo del que nos hubiera gustado, afrontando tareas pues como el teletrabajo, el cuidado de los niños, de familiares dependientes, otras que han podido afectar tanto a nuestro eh, bueno, en ritmo nervioso y provocarnos estrés o afectar a la calidad del sueño. Por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como el triptófano y el 3 y una sustancia activa como es la L-teanina, una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida, la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Pueden adquirirlo también a través de la web parafarmaciamundonatural.es llamando al 91 446 0000 inmediatamente saludo a, a mi buen amigo nuestro buen amigo Alex Navajas, antes les pongo en, en situación, porque he dicho yo que vamos a pasar media hora buena y media hora pues bueno, haciéndonos unas risas, unas risas democráticas, ¿eh? y de, de buen rollo y siempre con talante muy conciliador, pero de la izquierda madrileña y de los candidatos, bueno de la izquierda madrileña que al final no es más que una proyección, un cierre de zoom, que diría un cursi eh, de, de lo que suponen las propuestas cada vez más vacías, cada vez más carentes de contenido y cada vez más ridículas de la izquierda a nivel nacional, pues si me ...me ha a mí cerrar con un bloque así la última media hora... ...porque esta mañana estaba yo repasando eh, declaraciones de políticos... ...que es más de la mitad del trabajo de un periodista lamentablemente... ...pero es, es, es así que le vamos a hacer... ...por eso cada día tenemos más ganas algunos de, de jubilarnos y dejarlo... ...y dedicarnos a cosas realmente relevantes... ...más que oír a esta gente o malgastar horas de nuestro día... ...escuchando a esta gente. He escuchado por ejemplo a Ione Belarra decir que Madrid es una, una... Eh, una. ...Madrid es femenino también... No sé si ella sabe que ya hace años que nos enteramos de que el oso de la era osa, ¿no? la osa y el madroño. Bueno, que Madrid es una ciudad invivible, que es que Ayuso tiene fatal Madrid y Almeida. Madrid, una ciudad con una calidad de vida lamentable. Ay, Ione, ¿dónde vas a ir que más valgas que viviendo, trabajando en Madrid, ganando una pasta a costa del erario público? Reyes Maroto, bueno, pues Reyes Maroto diciendo que esto de la ocupación que no es un problema. Que, no, que el auténtico problema es la falta de vivienda y de suelo público y tal, lo dicen los tíos que viven en cuchitriles, ¿sabéis? En soluciones habitacionales de las que se inventó hace una década y media María Antonio Trujillo, de 25 o 26 metros cuadrados. La vivienda es un problema, pero que la ocupación no es un problema. Hombre, no, en Tánger, si te haces una... Es que, como ha hecho antes una, una referencia de Don Carlos Paz, la recojo ahora. Si te haces una mansión en Tánger, ahí evidentemente no te van a ir a buscar los ocupas, ¿no? Y a vosotros tampoco os van a ir a buscar porque gozáis de seguridad no privada sino pública que la pagamos todos. Algunos que ya no estáis incluso en ejercicio, que vais a dar clase con, para cuatro o cinco alumnos y lleváis dos escoltas. Tres escoltas. Se me ha entendido bien, ¿verdad? Bueno, pues eso. Daos una vuelta por, por algún campus universitario público muy conocido. Bueno, esta mañana he escuchado este no tiene mucho que ver con Madrid, un tal Uralde que cuando yo era pequeño ya estaba pues, en Greenpeace o en Izquierda Unida o en el Partido Comunista o no sé muy bien dónde, decir que y además solemnemente este es un problema que a los españoles les tenía paralizados hasta que ha llegado esta mañana un tal Uralde o, o en las últimas horas y ha dicho en el Congreso que van a promover una iniciativa parlamentaria para que Doñana, eh, Fran anota esto, sea declarado bueno pues sujeto con personalidad jurídica propia ¿no? desde el punto de vista fiscal esto a mí me ha parecido, sabes que yo era un estudioso hace muchos años de ese asunto, del derecho tributario, me ha parecido la leche. Don Alex Navajas, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Ah, perdón, vale, vale, vale, perdona, no, no, te, había, no te había escuchado. Bueno, pues empiezo, empiezo por ahí y, y luego os voy a pedirle los testimonios, pero una primera idea genérica, puesto que Sergio Brabezo es parlamentario, le sufre, les sufre en la Asamblea de Madrid, ¿qué ratos, qué mañanas más impagables, de todas formas, nos dan Mónica García y Juan Lobato, Sergio? Sí, la verdad que una de las cosas que sí que diría, eh, si tengo ganas de que se produzcan las nuevas elecciones y sobre todo es que no, eh, que no entre, que no entre eh, Podemos en la Asamblea de Madrid. Porque el número de insultos, no improperios y descalificaciones nos han llamado absolutamente de todo. Desde ya, porque aquello es más pequeño de lo que parece, ¿eh? Sí, claro. Este, los tenéis encima. Se las trae. Claro, es que, pero nos han llamado, bueno, como son estas horas de la noche se pueden decir, pues nos han llamado nazis, nos han llamado asesinos, nos han... Eh, nos, ha llamado, nos han dicho que no sabemos follar, nos eh, han dicho absolutamente. Estos son palabras sí. literales que han utilizado para definirnos a nosotros. Ya me dirá usted si esto a las 10 de la mañana empezando eh, control de gobierno es digno de una cámara. Eso de, para empezar. Depende del carácter. A mí me espolearía mucho, pero bueno, claro, yo y, no sé. Y, y luego le diré. Particular. a Me gustaría también que se tome en serio un poquito todo esto de las, eh, de las elecciones. La gente de la izquierda. Las, Propuestas estrella hasta el momento, un Tinder público para poder ligar, no lo había eh, una inmobiliaria pública, inmobiliaria, eh, no una empresa municipal de vivienda y suelo que son los que tienen la competencia para la construcción, no, no, a nivel comuni de comunidad una inmobiliaria Va pública. Pillado. Eh, 131 piscinas para 131 barrios que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Esta es de Roberto Sotomayor, del, Roberto, de izquierda, este es de Izquierda Unida, ¿no? Eh, sí, Podemita Izquierda Unida, Podemita, de aquello... Unida. Sí, ese, este ese ha elevado a la categoría de derecho fundamental el derecho a refrescarse. Eso, a poner los pies en refresco como un verdadero caballerete. <risa> eh, y, a, y a partir de ahí, pues eh, volvemos otra vez con el tema de la banca pública llamado antes cajas de ahorros que mm, estuvieron gobernadas por políticos y que acabaron todas quebradas debido a la malversación que se hizo en todas eh, aquella situación. Oiga, eh, estas son las propuestas de la izquierda y esto es lo que le importa. No hay ni competencias ni posibilidades de hacerlo, ni hablan de financiación. Eso sí, ¿quién todo lo va a pagar? Los ricos. Esos, los malditos ricos. O ricos. Y no saben, fíjese, que acabar con los ricos no acaba con la pobreza. Es una de las cosas que ellos Sergio, no acaban yo, Paco, no te retengas. Vives, Suelta, vives, dalo todo ahí. O vives en Bavia, o vives en otro país, o vives en otro planeta, Suéltame. Los problemas de los madrileños y de los españoles no es... Ni el empleo, ni la inflación, ni la educación. Ni la ni hostelería. La sanidad, ni, ni la hostelería, no. Ni el mundo de la pequeña a veces empresa. A ver, puñetera, Arduna, a estas horas de la noche, puñetera vez, que los problemas de los madrileños es follar... El Tinder, el Tinder. El Tinder de Mónica García. El Tinder... Por, por cierto, Mónica García, el otro día leí, no sé si es verdad mentira, que vota por correo para que no le hagan la foto el día 28. urna. En, en... hombre, claro, eso te lo, te lo cuento yo bueno, que soy medio vecino para, suyo. Para que no le hagan el día 28 la foto en la urna en el barrio Salamanca, que es donde realmente no, vive. No, el barrio Salamanca no, es su retiro, es su retiro. 443 bueno, metros cuadrados. Bueno, me ahora mismo el barrio Salamanca que retiro, o sea, que no vive eh, es que sí. en Valleca, que, Pablo Iglesias, dijo, que, las últimas que nuevas Pablo Iglesias dijo que él cuando fuera presidente del gobierno seguiría viviendo en su piso. De no bajó a votar porque la chillaban. Entonces, a ver si te enteras ya, Sergio, que lleva muchos años en política, habéis ver, si ver si te enteras alguna puta vez de lo que le pasa a este país y los problemas que tenemos. Que no, ni la ni la inflación, ni el paro, ni la sanidad, ni la educación, ni la creación de empleo, ni vamos a poner la vida fácil a los, a los, a, a los empresarios para que contratemos. Aquí lo importante es el Tinder, el bono cultural, se te ha olvidado, el bono cultural es importante, sí, las verdad. piscinas, etcétera, etcétera, etcétera. Sergio, a ver si bajas un poco la tierra, que tú demuestras que los políticos vivís en la nube, baja la tierra y pisa... Eh, Carlos, por... perdóname porque te debía el turno de palabra antes, te prometí empezar por ti, pero se me había ido la, la vengo, pinza po, esperando. pongo vengo, vengo por coge todos, porque no he comido y estoy flojo. Coge todos los minutos <risa> eh, que necesites. Si no te hubiera ladrado algo. Eh, la fragmentación Cocienta. de la izquierda entre Podemos, Madrid, Sumar, etcétera, Es etcétera, una gran noticia. Les va a llevar a competir, les está llevando a competir en la cuestión de la gilipollez. Una, por un lado están las promesas electorales y otros, por otro lado está la congénita gilipollez de la progresía que eh, yo entiendo que siendo varios partidos pues deben estar pensando tener un grupo supongo que tendrán un grupo de pensadores de a ver quién dice la gilipollez más grande a la semana siguiente. Yo creo que sigue ganando, aun siendo lo del Tinder público, las ciudades de 15 minutos yo creo que sigue ganando las playas una playa en cada barrio yo lo veo muy difícil de superar pero como, como siempre me gusta repartir para todos habrá que decir que la izquierda ya tiene una trayectoria de gilipollez muy importante con esas ponerle faldas a los semáforos, las banderitas multicolor en el ayuntamiento, y tengo que decirte, que, independientemente de que haya estado muy a gusto y, y me hayas quedado muy bien, Sergio, que la derecha eh, adopta sistemáticamente. Entonces, mi conclusión es que las gilipolleces que la izquierda propugna y eh, enraizan y eclosionan, la derecha las cogen. A lo mejor dentro de cinco años estamos viendo como gran defensor de las playas en cada barrio a, a Vox o al Partido Popular. Eh, te voy a dar la palabra, Fran, pero quiero que te motives un poco. Ponedme primero a Yone Belarra diciendo que Madrid es una ciudad invivible, es un poco largo, pero lo cortamos, no os preocupéis. Y después a Reyes Maroto diciendo que es de la ocupación, que no es un problema, coño, no es un problema para ellos porque no les ocupan la vivienda. Yone Belarra, el señor que se ve detrás pequeñito, chiquitito, con cara de despistado, es el de las playas. El, el tal Roberto Sotomayor, un tío que fue un atleta famoso, pero como político le auguramos un futuro así, cortito, cortito. Yone Belarra. Necesitamos gobiernos municipales, necesitamos un alcalde como Roberto Sotomayor que ponga coto a los fondos buitre, que le ponga coto a los especuladores y que permita que construyamos una ciudad en la que se pueda vivir, porque ese es el problema del Partido Popular, ha construido una ciudad invivible. Una ciudad en la que solo puedes vivir a gusto, solo puedes vivir bien, solo puedes tener las cosas buenas de la vida, como dice Héctor Illoeca, si eres rico, si eres una persona que se dedica a los grandes negocios. Pero la gente tiene que poder vivir y tiene que poder vivir bien en esta ciudad. Ese es nuestro proyecto, compañeros y compañeras. Equilibrar la balanza a favor de la gente, a favor de los jóvenes, a favor de los niños y de las niñas y ponérselo un poco más difícil, empezar a ponerles límites a quienes han campado a sus anchas durante décadas en nuestro país, como son los fondos buitre que poseen los locales de apuestas. A mí esto me parece importante porque estamos viendo en esta semana la última ayusada, ¿no? La última ayusada consiste en excluir a un ministro del Gobierno de España del acto eh, oficial de la conmemoración del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Y el Partido Socialista pone el grito en el cielo con esto. Pero yo creo que es importante que no le permitamos a la señora Ayuso hacer su ayusada del día y que le obliguemos a confrontar con un proyecto político, que le obliguemos a explicar por qué... Bueno, ahora te doy la palabra, Fran, que ya tenemos conectado a, a Alex. Dice que quieren construir una ciudad y una comunidad, me imagino, en la que no solo puedan vivir los ricos. Joder, se van a exiliar, porque aquí los únicos que son millonarios son ellos. Claro. Es, que, es que nos llaman imbéciles a la cara y todavía hay gente que le sigue comprando esta basura ideológica. Y como no me quiero terminar de calentar para los 20 minutos que nos quedan, don Alex Navajas, muy buenas noches. Calienta te calienta que está la situación como para calentarse. ¿eh? Oye, eh, de, acaba de decir Carlos Paz, acaba de dejarnos una perla, una joya en forma de total, como diríamos, aunque los totales no nos damos nosotros, los periodistas y los analistas nos dedicamos a coleccionar tonterías de, pues de algunos políticos, no de todos, pero de algunos políticos como Velarra, Pero de, decía Carlos Paz y está bien traído que el fraccionamiento cada vez mayor entre las fuerzas políticas de izquierda redunda en la estupidez y en la cantidad de chorradas con las que verte sus planteamientos, me parece una idea que está bien traída y que debíamos de explorar más. Pues eh, seg seguramente, seguramente sí. el, el fraccionamiento, no sé si solo de la izquierda o también de las, de las neuronas. Pero es que <risa> al final todas estas eh, tonterías que, a las que te refieres, Eurico, fíjate, yo perdona que sea ha un, un momento del tema... ...lo de ayer de el amigo Petro... ...no, sí. yo no voy en chaqué a la cena... Sí. ...porque porque eso es de aristócrata... ...y la mujer de unos pues, zapatos de 700, 800 para ...claro, y de entonces voy en traje... Ah, pero el traje, chequete y corbata es un... ...es, un, es el, la nueva... ...el nuevo uniforme revolucionario... cómo va esto, no? ...y el collar, o sea... ...esto es todo, todo tan estúpido... ...todo tan estúpido... ...oiga, si usted realmente quiere ser revolucionario plántese en la cena de gala por vestido como Maduro, como Chávez, con un chándal y con la gorra. O sea, o no sé, o una camiseta de Che Guevara, pero no, de chaque no, yo de traje. Pero, pero, pero, pero ¿qué, qué estupidez es. Entonces, bueno, pues ya vemos que, que el tema de esta estupidez no solamente se queda en la izquierda madrileña, sino que cruza, cruza los mares. O a lo mejor es que cuando llegan aquí se les pega, no lo sé. Oye, aprovecho que te tengo, Alex, y te pido una reflexión, rápida o no rápida, de, de, de, de, el tiempo que te quieras tomar, aunque es de hace dos días seguimos viendo los ecos de, de, la, de la payasada y la mamarrachada de, de, del, del ministro. Yo no, eh, yo no, pero algunos le llaman y le chillaban así desde el minuto cero, desde que apareció en la Puerta del Sol, eh, el ministro saca muertos, le, le llamaban. Y sobre todo la mamarrachada de toda la progresía y todos los palanganeros del régimen Panda de inútiles y de mugrosos periodistas, que no lo sois, escritores, intelectuales, entre comillas, poniendo a parir a Isabel Díaz Ayuso, a Feijó, que pasaba por allí. Y bueno, hubo, hubo una incluso, una escritora a la que yo hace 200 años tenía un cierto respeto porque escribía bien. Don Carlos Paz me mira, ¿sabe a quién se estoy refiriendo? Ni la voy a citar por su nombre porque no quiero hacer la, hacer la publicidad, que además tuvo un alto cargo y dirigió un suplemento eh, bueno, interesante ¿no? en, los, en aquellos años de la transición que debe tener ya 200 años llamar hortera y fea o insultar a Isabel Díaz Ayuso porque llevaba aquí un, bueno, una hombrera, no soy un experto, a lo mejor don Paco Cecilio me corrige, porque unas horas después se iba una corrida, una corrida goyesca. Están desesperados, están rabiosos y, y está bien que lo estén, porque cuanto más desesperados y más rabiosos están, más hacen el payaso y más nos reímos de ellos. Bueno, pero, pero y luego fíjate, Eurico, que Pablo Iglesias ha dicho que si él hubiera sido Bolaños habría exigido a su guardia que le abrieran paso y que no permitieran que esta señora de protocolo de la Comunidad de Madrid les impidiera el paso a él. Que, ja, ahí sale evidentemente el dictador que tiene Pablo Iglesias dentro, que en fin, yo creo que está bastante claro, pero hay algunos que todavía no lo ven. Eh, o sea, él dice que él se habría impuesto por la fuerza, habría apartado de un manotazo a, a, a la encargada de protocolo de la Comunidad de Madrid, de la, de Madrid que además es una mujer, lo cual, en fin, ahí, ahí habría entrado en conflicto con el tema machista, feminista y todas estas cosas, y él habría entrado. O sea, lo del señor este Bolaños, eh, que además digo una cosa, yo creo que este va a ser el político que a partir de diciembre va a desaparecer, va a desaparecer como tantos ministros, por ejemplo, de la época de Zapatero. O sea, ¿quién se acuerda ahora de Leire Pajín? Sí. ¿Quién se acuerda? O sea, es qué? Gracias a Dios. De están Viviana, felinmente... de Viviana Ido y, y de María Antonia Trujillo. A, a, a sabemos que estarán colocados en colocadas en algún lugar, sí. ¿no? De las Cally Finder... De, de, o sea, sabemos que estarán colocadas, porque evidentemente estos no sueltan el, el, el, el sillón y, y la moqueta, pero, pero Pasan eh, por lo que son unos absolutos mediocres, que durante un periodo de su vida, dos, tres, cuatro años, ocupan un cargo de responsabilidad, se creen pues que son, pues no sé, poco menos que la, que la pata del CIF, eh, van efectivamente sacando muertos, les importa absolutamente nada, se limitan a ser obedientes y sumisos al poder, o sea, no tienen conciencia, no tienen brújula. A mí me han dicho que haga esto, yo hago esto, y. Bueno. Este. Y después les apartan como un juguete averiado. Y yo eh, preconizo, por el lugar, que Bolaños va a ser uno de esos. Es el punto útil, eh, que en este caso el presidente del gobierno utiliza para azuzar, y que en diciembre, si Dios quiere, y este gobierno nefasto se hunde en la más absoluta de las miserias, que es lo que merece, pues Bolaños, como tantos otros, pasará... A la más, al más absoluto anonimato. ¿Quién se va a acordar a partir de diciembre del actual ministro de universidades? ¿Quién se va a acordar? ¿O quién se va a acordar de la ministra portavoz esta que hasta la Junta de eh, la junta Electoral le tiene que decir oiga, no haga usted propaganda electoral en las ruedas de, la rueda de prensa? Es, es una cosa. Hoy, entre, entre el tirón de orejas de Bruselas, que nomás es, es alucinante, o sea, eh, nos, nos vendió Sánchez en su momento que lo de malversación que lo habían hecho para armonizarse a Europa, ¿eh? para equipararse para a Europa. Y ahora Europa dice: Oye, ¿qué, qué, qué, ¿a dónde vas? Y esto siguen diciendo: No, no, eh, es que nos estamos poniendo en sintonía, pero, pero, pero alma de cántaro Entonces, o sea, eso, lo de la ministra esta, eh, que le, le llama la atención a la Junta Electoral diciendo que está haciendo eh, campaña día sí día también, arreando a Feijó en cada rueda de prensa. O sea, en fin, eh, esto es una, una pesadilla, que yo espero que tenga un primer correctivo muy fuerte en las, en las elecciones dentro de un mes, y espero que ya la puntilla sea en noviembre, porque es que eso es algo insoportable con esta, con esta gente. ¿no? Alex Navajas, brillante como siempre. Además, le pega pegado un repaso entero y verdadero en, en diez minutos a, a toda la actualidad, a todo, a todo el argumentario que va vertebrando la actualidad cada vez más surrealista, cada día más surrealista que sufrimos los españoles. Cuídate mucho, te envío un abrazo, amigo. Gracias, igualmente. Un fuerte abrazo. Fran Trejo, bueno, no sé, empieza ya por donde sí. quieras. ¿Qué Yo te voy a decir? Yo le no voy a coger el pie, Alex, ¿no? Y, y habla de una pesadilla, una pesadilla que ya dura cinco años. Ya nos dura cinco años y ya, cinco años. ya va siendo hora de que, de que nos podamos despertar, estirar los, estirar los brazos y, y respirar con total libertad. no Porque yo creo que estamos pasando eh, por unos años eh, bastante duro en cuanto a recorte de libertades. Y eso se habla poco y quizás debiéramos de hablar más en los medios. ¿no? Señora Belarra, bueno, no la entiendo. Si tanto te molesta Madrid, te vas de Madrid, dejas tu cargo y fuera. Es importantísimo. L ricos, que, que nos establezcan la barrera de los ricos. Ya sabemos que para esta gente ricos son los que ganan 50.000 euros de brutos al año. O sea, todos eh, ellos. To que, que, están habla que estamos hablando de. Que, que ganan unos 35.000 o 38.000 euros netos al año. Esos son los ricos para, para este gobierno, ¿no? Y bueno, y, y, y a Félix, el bien peinado, decirle, joder, Félix. Pero es mucho más inteligente que eso. Les dejan berradas. Ya no tienes al de gamberradas, hombre. Sí. De Hacer el gamberrete cuando tú sabes que, que, que está mal hecho, que te miran mal, que estás cumpliendo órdenes, que te van a hacer un Iván Redondo a la mínima de turno y te vas a tener que tirar por el barranco a, ver, a estas alturas de la vida. Y que saques a todos tus comisarios políticos ahí diciendo ay, que se han saltado el Real Decreto de Protocolo de, mil, de 1989. Ay, que si la señora de protocolo debería haber pasado la noche en el cuartelillo, tú sí que te deberías haber pasado la noche en el cuartelillo, escritor de tres al cuarto. Tú sí, sabes quién eres. ¿Quién eres? Yo, eh, mi, ¿No? Sergio Gravezón. Eh, no comentaría las, eh, no. las palabras de, de Iglesias si no fuera, de Pablo ah, Iglesias, no, si no fuera una persona iglesia, importante. Aunque solo sea porque conserva, no, no sé si cuántos años, yo creía que eran dos años como sí, dos, vicepresidente, no dos, dos años dos. conserva sueldo público y conserva escolta. No, no, no. Sí, tiene narices. Sí, sí, sí. Entonces, por, por eso es eh, relevante. estar al punto me, me, de pa, me parece que, que una de las cosas. Eh, primero, que una persona que lleva escolta se crea que los escoltas son matones es muy preocupante. Muy preocupante. Los mat, lo, lo, lo, eh, un escolta no tiene nada que ver con matones Está para protegerte de gente que te quiere hacer mucho daño a ti y a tu familia. Y por lo tanto, no es alguien que puedes tratar como al servicio. Oye, ve tú. Porque tú además eres un verdadero cobarde y no, te, eh, no tienes ni la valentía para enfrentar una situación de crisis. Es que ni, ni la tiene. Me parece que las palabras de Pablo Iglesias son muy preocupantes. Dos, quiero hablar de Yone Belarra y decir muy rápido. Me parece que esta señora, eh, primero que es una maleducada, hablando de la presidenta Díaz Ayuso eh, sobre lo que ha sucedido en el 2 de mayo... Y especialmente quiero eh, recordar los sucesos que normalmente siempre vemos por parte de independentistas, nacionalistas y golpistas. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, cuando se retira la bandera de España por parte de una diputada del Congreso de Junts. Coge, retira la bandera porque le molesta según sus propias palabras. El PSOE se calla respecto a eso. Cuando eso sucede también nuevamente en la Generalitat, Vuelven a retirar la bandera de España, ¿qué hace el PSOE? ¿Qué hace Podemos? ¿Qué hace Izquierda Unida? Se callan. Y eso lo traducen ellos, claro. los, la, la izquierda pues más radical, incluida el PSOE. ¿Cómo lo traduce? Diciendo que eso es libertad de expresión. Que Pero eso no pasa nada. Por eso, por y eso que, el Buyeidín de Marruecos nos pone la bandera al revés y el presidente de Y aquí de se calla. Y se calla. Y, er y, fi, se calla. y, y finalmente, cuando eh, Yone Bedarra dice que esto... Claro, ahí sí que le diré que me parece que nos deja claro dónde vive y que lo que hace. Que la ciudad de Madrid es una ciudad... Invivible, dijo, invivible, ha dicho, invivible, Invivible. Y en otra intervención anterior tuvo y dijo, porque aquí solo hay Erasmus y ricos y gente de negocios. Claro... Cuando uno solo ha pisado la universidad y automáticamente el siguiente puesto es ser ministro, pues es lo único que conoce, evidentemente. Bueno, conoce eres, Erasmus y conoce... Profesor universitario, lo dice el caso de, de, de la tal Belarra, lo desconozco y lo que no... Lo que, gracias, Ainer Lo que no conozco, no me gusta hablar de ello. Pero el jefe de su partido, que lo sigue siendo, al que acabas de citar, yo voy a empezar a dejar de citar a este, a este individuo por su nombre. Joder, pues no, no es que estudiara en unas condiciones de desfavorecido. Tú eres profesor en una universidad y tú eras alumnos que vienen de todos los extractos sociales e ideológicos. Este tío ha estudiado en Italia, ha estudiado en extranjero, ha estudiado sí, en muchos sí, sitios, sí, macho. Sí, sí. Pero, pero ¿de qué hablan? Su madre es pero si la... de casas tiene de cuatro a cinco propiedades. Pero si la mitad de ellos son hijos son nietos de prebostes del régimen anterior, es decir, no del de Juan Carlos sino del de Franco, joder que, que tienen un montón de viviendas la mayoría porque era donde se acumulaba el patrimonio, sí, patrimonio, patrimonio inmobiliario, yo me acuerdo en aquellos tiempos del cumple hace 20 años o 18 años cuando nos enteramos de que Teresa Fernández de la Vega el padre creo que era, no, el padre era un antiguo sí. funcionario franquista y tal, que dice, dices sí, bueno, vale, bien, pero joder, es que luego te intentan hacer comulgar con ruedas de molino Total. he dicho gracias a Inara porque nos vamos a terminar de echar, de echar unas risas en los cuatro minutos cinco que nos quedan y esto no lo hago habitualmente pero lo voy a hacer hoy vamos a repetir el momento glorioso en el que Bolaños, no en el que doña Alejandra Vázquez, Blázquez, perdón sus ovarios, señora, perdónenme la, la expresión, desde hoy tiene usted rendidos servidores, es nuestra nueva heroína, en el momento, os lo dije ayer, os lo repito hoy, no os voy a ofrecer hoy tampoco el momento donde le paran a él y al, y al palanganero que tiene al lado diciendo, el ministro tiene que subir el ministro tiene que subir, no, os voy a Poner el momento Chachi Piruli, el momento soy tan cursi ya como ellos, sí <risa> lo siento, el momento donde el tipo retira la cinta y se cuela y la cara de Reyes Maroto como diciendo lo que va a liar <risa> dentro vídeo. la que va a liar el gesto de Reyes Maroto como diciendo, la que va a liar este y donde nos va a meter y la campaña no la acaba de de cercenar. ¿eh? La han pifiado y lo saben. Sí, lo dije bueno. ayer y lo repito hoy. Pedro Sánchez no hizo por la. tenía unos, unas horas después un acto público, creo que estaba en Málaga, ¿no? En Málaga, ya. donde, por cierto, creo que casi hubo que cerrarle al figura una parte del puerto. En fin, estas cosas que le hacen, ¿no? Para que no le chille el respetable. Este tío ya se va, se va a hacer un país paralelo para el solo, para que se pueda mover el solo simplemente con atreto. Que se vaya al metaverso, que ahora está de saldos. Y configurando <risa> no, el metaverso, otro, otro fracaso. Es, eh, Paquito, querías decir algo. Como antes no me dejaste... En el segundo punto, me dijiste que me esperase al cuarto, es el cuarto. Dale, dale ¿Ya puedo que hablar? nos quedan tres minutos. Hablar? Puedes ¿No? hablar y puedes Mira, Pedro todo Sánchez que te se nota que le importa tampoco hasta su propio partido, que lo que hizo antes de ayer es dejar por los suelos, como te decía antes, a Lobato y a Reyes Maroto. No le importa nada, ni su partido, ni sus candidatos, ni lo que vaya a pasar en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, porque lo importante es él, punto. Luego, le quería decir a Daniel barra. Madrid es una ciudad abierta, donde se vive muy requete bien. Prueba de ello es que extranjero que viene a España o a Madrid no se quiere marchar. Tenemos una gastronomía riquísima, tenemos un comercio riquísimo, tenemos un clima riquísimo, tenemos la mejor sanidad del mundo, el mejor transporte del mundo. Lo que es impresentable es que una persona que está presentando, como estaba viendo en el vídeo, detrás suyo al candidato de la Comunidad de Madrid, tire por tierra y por los suelos a Madrid y a los madrileños. Prueba de ello es que en Madrid, en los próximos años, hay previstos cinco hoteles... ...de cinco estrellas, eso significa que seguirá viniendo turismo de calidad, que ese turismo de calidad viene a consumir... ...y consume mucho, gasta dinero, que ese dinero repercute en las arcas y en el bienestar de todos los madrileños. Y por último, he estado en Barcelona, como os he dicho antes, y en la, en la plaza de San Jaime, Plaza de San Jaime, me ha llamado poderosísimamente la atención... ...que tanto en el Ayuntamiento como en la Generalidad ondeaban en los dos edificios la bandera de España... Tanto que reniegan de España, en los dos edificios me ha llamado la atención, que luego, por ejemplo, esto te lo digo, Sergio, porque dices que es verdad, ese vídeo que hemos visto todos, que cuando iba a hablar a un tío, ¡pa! quitó la bandera de España. Ellos allí tienen la bandera de España. Le obliga, ¿eh? Si quieres sí sí, pero ya sé que lo obligan, que pero es que la ley se la saltan a la torera continuamente. Quizá o sea, 20 segundos. Yo sí creo pero, pero que Madrid no quería rematar, que dice que, que, que les sí, obliga la ley. Efectivamente les obliga, pero es que la ley les obliga a muchísimas cosas que, no, que no, se la saltan a la torera, por lo tanto. Yo creo que Madrid sí es invivible porque el mundo está siendo más invivible, cada vez más inhumano, más impersonal y más repugnante. Pero no porque pero esté no tal, era culpa tal de la derecha. no no es porque esté tal o cual partido, sino porque el mundo, insisto, es más repugnante. Pero yéndonos con Bolaños, Pablo Iglesias. Y en Ebelarra parece que estamos recitando personajes de películas de terror. Con esto irse es un poco depresivo. Bueno, y también quería deciros que antes que estabais discutiendo, Pablo, eh, perdón, Carlos y Fran sobre el empleo o no empleo, si el empleo bueno o el empleo es malo. Si os escucharan, eh, los gobernantes, os quitarían los de la razón, porque os habéis dado cuenta que son las 12 de la noche y aquí están trabajando a golpe limpio. Para que luego digáis que los españoles no trabajan. Para que luego digáis que los españoles no trabajan. Sí, señor. A las 12 de la noche y están aquí a golpe limpio al lado de la tele. Como ya lo ha explicado Marco Cecilio, ustedes dirán, ¿qué caras más raras ponen esta gente algunas veces? Que es que hay parte, de, que, que bueno, forma parte de la magia y del misterio. Y cuando antes me sonó el teléfono, cuando antes me sonó el teléfono Eurico, te lo voy a leer textualmente, Cuéntame. me pregunta un amigo, Cuidado. dile a Eurico si con quien me crucé por el lobby del Hotel Las Dunas este puente era él, negativo, ¿Y quién era la bella, guapa y linda señora que iba a su lado? Negativo, negativo, porque todo el mundo sabe que estuvo en el Seratón de Río de Janeiro. Gracias por habernos acompañado, gracias Sergio Brabezo, Carlos Paz, Paco Cecilio, Fran Trejo. A la, a la cárcel vas a venir tú a robar después de 30 años. Y gracias también a todos vosotros. Mañana viernes, último día de la semana. Más y mejor. Cuídense y hasta mañana.